Si quieres activar los efectos de animación en Windows 11, lo cual no viene muy bien para dispositivos de muy bajos recursos, ve a Inicio y en el cuadro de búsqueda escribe Efectos visuales. Activa o desactiva el interruptor de efectos de animación según tu gusto hasta que aparezca en el activado o desactivado. Un like si te ha gustado, en cualquier caso, gracias por la visita.